Buenos días desde el aeropuerto de Río de Janeiro, son aproximadamente las 5 de la, de la madrugada. Y, y nada, tengo aquí un, un, un vuelo un sitio super especial que ahora te cuento, pero quiero contarte una, una pequeña historia que me pasó ayer y es que, bueno, pues si ya me sigues desde hace tiempo, sabrás que, que bueno, pues a pesar de que fueron muy complicados los inicios con, con, con, con la agencia, eh, pues a día de hoy, gracias a Dios, no nos hace falta tener que salir a buscar clientes ni tener que hacer publicidad para captar clientes con, con la agencia. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque justamente ayer se puso en contacto, bueno, pues una, una persona que quería iniciarse en esto de los, de los negocios online, ya había dado como sus primeros pinitos, tenía, bueno, pues tenía un, un, un programa online y entonces, eh, bueno, pues se puso en contacto con, con, conmigo para agendar una reunión ¿no? para ver cómo, cómo, podíamos, cómo podíamos trabajar juntos, cómo, cómo le podía ayudar. Lo cierto es que yo siempre antes de, de hacer cualquier reunión, investigo sobre esa persona, veo un poco bueno, pues qué, qué es lo que va a promover, si es algo que va acorde a mis valores, si, si realmente a mí me interesa trabajar con él… Y lo cierto es que estuve echando una hojadilla y lo vi muy verde, es decir, muy, muy nuevo, muy, había muchas cosas que trabajar. Pero dije, bueno, voy, voy a ver, ¿no? Voy a ver qué, qué, qué, qué me cuenta Simplemente quédate con este dato Porque va a ser muy relevante Y es que el precio el, Bueno, iba a vender eh, formaciones de, de, bueno, pues el tema de, de De mercados financieros, ¿vale? El precio de la formación Eran de 3.500 euros ¿Vale? Quédate con este dato No porque sea caro ni barato O sea, ya sabes que no, que, que no hay nada caro ni barato Que al final todo es en función de cuál es la percepción de valor que tiene el cliente. Es decir, ¿mi cliente lo percibe como caro? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué mi cliente lo está percibiendo como caro? Porque yo, por ejemplo, cuando tuve mi operación de rodilla, es decir, cuando yo estaba con la rodilla jodido, que no podía ni caminar, que, que, que, joder, que me la tenía que operar, hubiese pagado lo que hubiese hecho falta para recuperarla. Entonces, donde vamos es, ¿cuál es la percepción de valor que tiene el cliente sobre tu producto? No obstante, 3.500 euros, ¿vale? Eso es, eso es lo que quiero que tengas en la cabeza. Total, que hablando con él, vemos un poco qué es lo que hay que hacer, había que hacer absolutamente todo, construir, levantar todo desde cero es decir, crear el negocio con llave en mano. Y entonces eh, llega la hora de la verdad, la hora que a mí más me gusta, ¿no? Que es cuando, cuando toca, oye, pues, ¿cómo trabajamos y cuál es el precio? Entonces, bueno, yo le explico todo, oye, pues, hay que crear todo esto, levantar, eh, instalar Wordpress, elementos páginas, bla, bla, bla, bla, todo, y le digo, bueno, y el precio es de 5.997, más IVA. Y la cara del tío fue pálida. Se quedó en blanco. ¿Cuánto es 5.997, más IVA, por 1.21, 7.000 y pico? Y entonces es ahí cuando yo reflexiono, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, o sea, yo lo vi en su cara, él quiso como tratar de aparentar de que no era mucho tío. O sea, que para que no era mucho dinero, pero yo lo vi en su cara que, que él no se esperaba eso y, y bueno, al final, él no, est no, no estuvo dispuesto a invertir eso entonces mi pregunta es, ¿cómo coño alguien va a invertir en tu negocio 3.500 euros si tú no eres capaz de invertir en él? ¿Cómo alguien va a invertir en tu negocio si ni tú mismo eres capaz de invertir en él? Yo ahora mismo, joder y por eso quiero grabar esto aquí estoy en el aeropuerto de Río de Janeiro me marcho me marcho para Belo Horizonte a una puñetera formación de cuatro días con Hotmart en la que la entrada solo me ha costado como unos 500 euros, más o menos, sin contar los vuelos, desde España hasta aquí, hasta Río, ahora desde Río hasta Belo Horizonte, sin contar el alojamiento. Se me han ido más de 3.000 euros. Pero los pago a gusto, ¿por qué? Porque sé que lo que me ha llevado hasta aquí, no es lo que me va a llevar hacia adelante. O sea, mi objetivo es facturar un millón de euros y poder, con, poder construir una escuela en Filipinas. Y sé que con lo que tengo no es suficiente o quizás no en el tiempo que yo quiero conseguirlo. Entonces, necesito buscar nuevas opciones o, no, o, o, o, o hacer nuevos contactos o tener nueva información que me ayude a lograr ese objetivo. Porque lo que me ha hecho llegar hasta aquí no es lo que me va a hacer llegar hacia donde quiero ir. Y ese es el punto. Y por eso invierto tanto en formación y no me da miedo. Porque es mejor aprender de los errores de otro que aprender de los tuyos propios. Así que nada, una breve reflexión, super, super cortita, desde el aeropuerto de Río de Janeiro. Ya me voy a, a, a embarcar, he pasado por aquí un, un mesecillo en, en Río y, y la verdad es que he acabado hasta, hasta falando portugués. Así que nada, mira, te dejo con este increíble atardecer que tengo ganas de ver desde el, desde el cielo y sobre todo quédate con eso, con ese mensaje, que lo que te ha llevado hasta aquí no es lo que te va a llevar a donde quieres llegar. Fuerte abrazo, nos vemos. Chao.